Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso salvadoreño que estás en el extranjero tanto como salvadoreño que vives acá en nuestro país Es tiempo, ya basta de ocultarnos, ya basta de solamente dar un clic solamente dar compartir o solamente dar un like Es momento de que el gobierno sepa que no somos un éter, no somos troles somos ciudadanos que deseamos exigir que se haga la verificación de las firmas lo más pronto posible. Deseamos tener un partido que realmente nos represente. Por lo tanto, se me ha ocurrido que podamos mandar sus videos y yo recopilar cada uno de sus videos y formar un solo video donde podamos demostrarle a la nación que somos Nagiliber. Por lo tanto, propongo para hacer de forma uniforme, hacer un video lo más corto posible, 4 o 5 segundos como máximo, que contenga la palabra, la, las frases, soy Nayeliber. Y de esa forma yo iré recopilando todos los videos y los, pondre, los pondremos en un collage. Propongo también que el video sea en forma vertical, para que a los lados de ese video podamos agregar algunas secuencias o algunos estandartes de nuestro partido Nuevas Ideas. Así que manda tu video, forma parte de esta gran verdad, forma parte de esta revolución.